Cabeza, tío. Vamos a 5, vale. Jugamos a 5. El que vale. llega a 5. Qué pesado, el tío de la. Va, eh. Venga. Tú de las granadas, os voy a llamar. 3, 2, 1, ya. Dale. Que el pavo, tío. Es que es más pesado. Has tenido tocadísimo. Eh, no, no, no. dar berenjena? Tengo para todo el mundo. Berenjena muerto. ¡Oh, el caldito me ha matado! Ah, no, mano, tío! Oh, ¡Qué fuera, pesado es! ¡Fora su nombre! sal de la grana! te para uno, eh! No, tío, malo el Juan, pero... el Juan, el Juan. Y manqueamos mucho. Hemos, ¿Hemos manqueado dos montón ¿no? Ya ves, ya ves. Y el, el David está deja to, to, todo esto, todo vendido. Pero el Juan este. No me da rabia, tío, cuando me mata, tío, el de la granada. Me da una rabia. No, no, vale, no, no. Vale, ya vale, ya vale, ya vale. Venga, va. Todo... ¿Pero dónde está? Vale. pero ten en cuenta que los ternantes te van a encontrar de tíos muy rata que te tiran, ¿Eh? que, te, que te van a encontrar de muy rápidos, que te van a tirar tres piñas a un sitio para matar, Eh, eh el calito lleva un hecho. Ah, no, bueno, me tiene muerto. que rinsear, tío, mientras como, es que menudo... Ah, pero ¿por qué te ha dejado blanqueado los headshotes eh, y el tío te ha matado? Tío, he tío, me ya empieza con la granada. Tío, me que se No, el asterio, tío, Matar al tonto. <ríe> Matará al tonto el asterio, tío. Dios, qué lag, que va ¿Te lo has cargado ahí? No, no, no voy no. lag, me ha agachado vale. así, a propósito No, yeah. no te estoy diciendo a ti te vamos? ¿2-0? Me ha matado aquí, ¿sabes? Vale, está Y vamos 2-1, pero... Ah, no, mentira, ah, creo que. hagas? No, estaba el hielo aquí Me, me lo lo veo. ha matado aquí No, el bug ver, de sí, la sí. granada, tío va, Vale, vale sí. Si te mata el bug de la granada, vuelve no, para atrás eso, No, hace un delete, calitos Hay ocho balas, pues. Este bien, ¿no? Ha hecho el pick muy largo, calito No lo acabo por picar. ¿Te acuerdan más alguien? Cersei tocado, el... ...cambio de atrás también Cuidado. el berenjero está sumando mucho, ¿eh? Mal, eh. eh está tocado, está tocado. Bueno, te digo, cuando quieres. El demonio es imposible. Ya, ya, ya. Te sí, volví a espantar. ¿Ya, ¿no? ya se han acabado todos. Sí, que cuando son uno no a contra el dos. ¿no? Vale. Pero que el Juan no sale nada, ¿eh? el Juan lo único que hace es que ahora trae y dispara, que, ponle, ver, para Te digo, pon el Yo para. Pon el, el... el Yo para el Dice vale ya, ya, No, vale. Vale, no, no. Oh, eh. espera, espera, espera. LC. Santero Venga, vuelvo, eh. Sí, vale, vale. El Carlitos está FK, creo. ¿Cómo? No, no, no, no estoy FK, no estoy FK. Ya, vale. Vale. ya, ya, ya, ya, vale. Vale, ya, vale. No, venga, si sí, genie, he ah, tío, llamando una bala. Para Uf. <risa> He puesto uno muy fino, pero a mí me también me han dado... ...lo mete ay, El vergen eh Ya empecé con la granada, ¿sí? chaval, ya ha empezado ¿no? Uhhh uh, uh. uh, uh. uh, ¡Ostras! He puesto yo con la granada Está para atrás He pulsado otro por la izquierda salito yo la piña hasta yo? Oye, yo veo al Benigena y al otro, pero al Calito no es Voy a tocar el Vale, ah. está ahí el muerto, el Calit lo tengo aquí, vale. Ahí estamos. No. Ah, no dejamos mucho al el No Mano, cruz, que pesado, tío, el pavo de la granada. Vení a estar usando. Mira, nos vemos Eh, está volviendo, eh, está volviendo. ¿Qué? Mano ¿Qué haces? ¿El pavo este, tu amigo? El... Juan. Me atenta. El solito muerto. La info equipo, la info... Madre mía, lo estoy disparando por el lado que no está Ya El baiteo. El acelerio tenía arriba. Se entera de nada, eh. Pero enjena, ten cuidado porque. GG, bro, me los has hecho a todos, ok. Cuidado, los piqueos, los que hacen muy largo te encuentra. Anda, me los he hecho a los tres, madre. El acelerio, el acero. He fallado, he fallado. Mira, he fallado como un mamut, chaval. Oye, ¿cuánto vamos? 4-0, venga, eh, la última sí, bueno. ya. Tenemos que hacer la que no sea humillación. Empezaría con las piñas, es por cambiar de lado, tío. Tiene que ganar de lado, ya con las piñas. Tiene sí, que cambiar de lado, a ver. Me sí, cambié de lado, a ver. Ahí llego también. Toma, te, aquí te tiro otra. <risa> Hostia, que me he suicidado. Ah, bumble de granada, bumble de granada. El karma. Va a robar, va a robar. Sí. Ahora, ¿A que el el la de por la derecha los otros dos por la izquierda te tiran granada carleta se me va a la flapa, bro a ver que a mí no me vas a ganar tirando granada No podemos hacernos ya en el, el último calito, nivel el, sabes el, el sí, no. ha ¿eh? <risa> ¡Toma o sea, ¡Oh, en la cabeza! ¡Oh, lo matamos al verus, con el arco! ¡Hola, Ahora, arco, <ríe> Ostras. ¡Madre mía, me carga el veneno verus, con el arco ahora! De... ¡No, hombre, no! ¡Lo vi! ¡Matarlo, cabrón. ¡Oh, dios! <ríe> no me no voy a curar llamadas ya, que... Me uno. He cuidado, me curo justo y me ha dejado que fin. dejado de fin. Si, que se ve ahí un tío. aquí Venga, dale. Venga, adiós. Venga, venga, venga. Ya empezaste ya, tío. No, no, salve. Muy rápido. Párale, párale. Muy tocado, muy tocado, eh. ¿Qué haces? Me ha salvado, me ha salvado el berenjena Tú, te muy tocado los dos, eh. ¿Cómo? ¿Y la otra rata dónde está? Campeando Mi compañero es un bot, eh ¡No! Es un bot. Yo sí que soy un bot, yo sí que soy un bot Vale ¡Uh! Os okay, queda la berenjena, eh Si lo matáis, ganamos ah, No, pero gente, el tío tiene que pusear cuando lo vi. Es una es que rata, loca. Lo malo del Juan es que no pusea, tío en plan. No, no pusea, no pusea Me ve puseando y no pusea, se se queda atrás, tío. Eh. ¿Malo no es? ¿Malo no es? ¿Qué, Yo, qué, he qué, qué ha hecho el vergen? He vergencia? visto uno a la izquierda y me... he me ¡Yyyy, <tose> <tose> <tose> <tose> sí, sí, bro! bro.